¡Ahí está grabando! ¿Sí? Ah, ¡Ok! ¿Sí? No, no, no. Ah. ¡El chicharrón! ¡El ataque del chicharrón! Totis. Ahora, comiendo tantitos. Gracias. Sí, Miranda, ya que estás antojando. Ah. Combina, combina. ¿Ves y invito a babas de chicharrón? No, gracias, no quiero babas de chicharrón. Y ahora, despídense. ¡Adiós! Adiós.